Buenos días. Adelante, Ani. Buenos días, eh, doctor Boris. Buenos días, Dieguito. Buenos días a, los, a todos los papitos que el día de hoy se han dado un tiempo para poder acompañarnos en esta charla, ¿no? Ya saben que es con muchísimo cariño para el bienestar de sus niños y de las familias. ¿no? Doy el paso a mi compañero Diego a ver si desea decir algo más, acotar algo. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias, compañera. Este, de antemano agradecerle al doctor Boris y a las personas que están presentes. Este, gracias realmente por apoyarnos en este sentido para poder ayudar un poquito a los padres de familia, haciéndoles llegar un poco de información. Y de antemano ya le agradecemos en nombre de la directora que en esta oportunidad no ha podido estar porque ha tenido una especie de emergencia, pero que también sabemos que lo va a agradecer. ¿sí? Este, le doy pase al doctor Boris. Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, maestros que siempre están interesados en el aprendizaje. Para mí siempre es un privilegio poder compartir eh, algunas proposiciones para caminar en el camino de la vida y también inferir de alguna manera en el campo profesional, especialmente para personas como ustedes que están de, dedicados a la educación y a la formación de otros niños. El tema de las emociones, la cual vamos a tratar el día de hoy, tal vez eh, con nuestro título no queremos, no queremos decir que vamos a tener la solución al problema, porque el título de esta conferencia se llama El manejo de las emociones. Si bien es cierto las emociones no se manejan, ni se controlan, las emociones se emiten, la pregunta es cómo prevenir emociones que sean dañinas y, por supuesto, influenciadas por nuestras decisiones, hacer que nuestro entorno o aquello que nosotros queramos realizar tenga efectos negativos que puedan dañar o eh, construir, diríamos, alguna situación en la que... Eh, o influenciar alguna situación en la que nosotros podamos después arrepentirnos. Por tanto, vamos a compartir con ustedes nuestra conferencia de hoy... Eh, mi nombre es eh, el doctor Boris Darmo, un placer, como les dije, ser parte de vuestra, de vuestra vida en esta ocasión, orientando un poco acerca de las emociones. Como ustedes saben, nosotros somos una compañía que desarrollamos el ser. Nuestro trabajo es formar a las personas, orientar el desarrollo personal. Y hemos trabajado durante los últimos 40 años en el desarrollo de las personas y en el liderazgo con el fin de orientar la vida de tal modo que podamos ir formando al ser para poder servir de una manera mucho más adecuada. Tal vez la pregunta que todos nosotros hacemos es, ¿cómo manejo yo mis emociones o cómo las controlo? En realidad, controlar las emociones no es un asunto simple, porque no tiene nada que ver como apagar un motor o simplemente este detener a través de los frenos un auto. Es mucho más que eso. Tiene que ver más con la parte interna que con la parte externa. Normalmente, o no normalmente, vamos a decir comúnmente, en el comportamiento humano, nosotros hemos aprendido a controlar las emociones a través de castigos o a través de situaciones en las cuales nosotros, por el poder que tenemos o la autoridad que tenemos sobre aquellas personas a quienes queremos controlar, hemos logrado detener algún efecto nocivo en las acciones de esas personas. Sin embargo, los actos nocivos no necesariamente son externos, también son internos. Son eh, actos que o consecuencias que finalmente afectan a la persona humana sin necesidad de la intervención de una persona externamente. La pregunta es cómo, de todos modos, podemos trabajar con las emociones y lograr que ellas nos puedan ayudar a tomar buenas decisiones en nuestras acciones. En realidad, las emociones juegan un papel fundamental en el proceso cognitivo de la toma de decisiones, porque toda acción tiene que pasar por una decisión, ya que funcionan como una brújula que trata de dirigirnos en el camino correcto para llegar a ser u obtener lo que uno desea. Las emociones acompañan todas nuestras acciones. No hay ninguna de ellas que no esté influenciada por nuestras emociones. Si yo decido hablar, ponerle un tono de voz, si deseo sonreír, que es una acción externa, si deseo mirar hacia la izquierda o hacia la derecha, con rabia o con alegría, todas están influenciadas, la de la rabia o de la alegría, están influenciadas por nuestras emociones. Si yo deseo callar, están influenciadas, mis silencios, están influenciados por nuestras emociones. La pregunta entonces es, ¿cómo las controlo si las influencias son internas? Si un niño, por ejemplo, está golpeando a otro niño, una acción emocional descontrolada, ¿cómo la puedo controlar? Sin duda hay acciones externas que son naturales y que todos nosotros las conocemos, que son de evitación, cuando tienen que ver con el daño de otras personas o del entorno. Podemos nosotros tomar acción sobre ellas. Sin embargo, ¿cómo hacer para que las emociones se conviertan o tengan una influencia que sea constructiva y no necesariamente negativa en el entorno o en la persona que tiene ese tipo de acciones o de emociones? Una pregunta importante que nosotros tenemos que considerar es cuando tienes que adoptar una actitud frente a o tomar una decisión importante. Pregunta. ¿Te dejas llevar por el instinto visceral o haces una lista detallada de los pros y los contras de las acciones que vas a tomar? Generalmente las emociones, muchas de ellas nos ayudan a pensar de una manera adecuada. Otras, cuando son emociones influenciadas por la frustración, nos llevan a simplemente a actuar por un instinto visceral o simplemente a actuar. Decimos normalmente sin pensar. Por ejemplo, una persona que está ebria y toma un cuchillo y mata a su esposa, está controlada por, unas, por emociones justamente eh, que están obnubiladas por el alcohol o la presencia de un estupefaciente en este caso. ¿Hay acciones emocionales ahí? Claro. Solamente que son más instintivas. Están desarrolladas mayormente por el descontrol de las emociones. O sea, la no reflexión, la no cognición de lo que realmente quiero o no quiero hacer. Y estas pueden tener consecuencias muy tristes y por supuesto poner a la persona en una situación eh, lamentable de encarcelamiento o incluso de una sentencia de muerte. Es importante entonces preguntarnos ¿Qué es lo que influencia a adoptar una actitud hacia nosotros mismos o hacia el entorno? Es importante saber que las emociones se crean cuando el cerebro interpreta lo que sucede a nuestro alrededor a través de nuestros recuerdos, pensamientos, creencias, y luego ellas modulan nuestros sentimientos y conductas. Cuando nosotros vemos a un niño, a un hijo, a un compañero de trabajo, en una situación emocional percibible, como por ejemplo, tristeza, llanto, debemos preguntarnos qué es lo que está interpretando la persona cuando muestra ese tipo de actitudes. Hay personas que están silenciosamente llorando, y podríamos nosotros interpretar de que la persona está triste. Pero no necesariamente es eso. Muchos no expresan alegría cuando consiguen un objetivo. Simplemente en silencio agradecen a la vida, a Dios, las circunstancias, por haber logrado lo que ellos estaban esperando y se manifiesta en lágrimas o en acciones. Muchas veces no siempre es simplemente eh, mirar o el mirar suficiente para entender qué es lo que la, la persona está interpretando al manifestar esas acciones. A veces es bueno acercarse, dar un abrazo, hacer preguntas sencillas, o primero, antes de hacer la pregunta referente al hecho mismo, tal vez preguntar, ¿puedo hacerte una pregunta y saber de tu actitud?, y la persona te dirá sí o no. Si te dice que no, no insistas. Porque podrías provocar una situación de desencadenamiento de acciones que no necesariamente sean las que tú esperabas. Si la persona está llorando por, por frustración, posiblemente su acto de desfogue puede ser descontrolado. Tiene mucho que ver el temperamento. Tal vez en alguna otra ocasión, podemos estudiar un poco el tema de los temperamentos en las personas, que son la, el contenido y primigenio que el ser humano tiene, especialmente para poder manifestarse de manera eh, intuitiva o simplemente eh, como parte de su intencionalidad natural. Algunos expresan cuando consiguen algo gritando, otros callados, otros pensando u otros simplemente no le dan la importancia adecuada porque le parece algo simple, dependiendo cuál es el recuerdo, el pensamiento, la creencia referente a aquello. Una persona me mencionaba el otro día una cosa muy interesante, estaba muy desesperada hablando acerca de lo que sucede en el tiempo en el que estamos viviendo, la delincuencia, el descontrol social, etcétera, etcétera. Y una persona al lado silenciosamente sonrió y le dijo que tú no sabías que las profecías ya lo anunciaban, que para este tiempo habría falta de amor, enfriamiento del amor de los padres hacia los hijos. ¿Acaso no sabías que la sociedad entraría en descontrol social y eh, la inseguridad coparía a la sociedad? O sea, él estaba muy tranquilo. La otra persona estaba muy exasperada, muy desesperada por lo que veía en su entorno. En cambio, la otra estaba muy tranquila. Había leído sus creencias, controlaban sus acciones. Es muy importante comenzar a trabajar, si queremos controlar externa o internamente las emociones de las personas, tenemos que comenzar a trabajar un poco más en la manera como interpretan las circunstancias que ellos conocen, las experiencias del pasado, para que podamos realmente saber hacia dónde conducir las emociones y las acciones de las personas. Es importante también decir que una emoción es la alteración del ánimo. Ahora, no necesariamente es negativa. Puede ser intensa puede ser pasajera. Por ejemplo, anoche. Cuando Perú hizo un gol o en la tarde hizo un gol, muchos gritamos intensamente. Quizás a más de uno hemos eh, acallado un poco, de alguna manera molestado un poco el tímpano en sus oídos. Pero eso es una acción pasajera. La alteración del ánimo en ese momento fue positiva porque todos estamos de acuerdo en que alguien tiene que gritar cuando hay un gol que es a favor de nuestro equipo. Puede ser de pena puede ser agradable y que está acompañada de cierta conmoción somática, o sea, hay acciones, se levantan las manos, hay sonrisas, hay un ojo bien abierto, o simplemente se cierran los ojos como un acto emocional, o sea, las emociones son alteraciones del estado de ánimo en las personas y se muestran somáticamente, se muestran en las acciones. Las emociones generalmente son reacciones naturales por parte de una persona que hacen al individuo ponerse en alerta cuando aparecen situaciones que pueden suponer una amenaza muchas veces tenemos en el aula un niño que toma una acción y grita y decimos pero por qué grita este niño porque siempre grita entonces el niño está interpretando alguna situación que le supone una amenaza entonces él grita tiene esa forma de interpretar las cosas que ve y manifiesta sus emociones de esa manera. O cuando hay peligro, también puede ser, o simplemente eh, cuando hay una frustración que le afecta y por supuesto la persona manifiesta esa actitud de una manera totalmente notable. No digo descontrolada, puede ser simplemente notable. Ya el descontrol determinará qué efectos ha tenido en el entorno o en sí mismo. O al niño, por ejemplo, que no se recuerda cuando está dando el examen, no recuerda una palabra que él había aprendido en la casa y comienza a golpearse en la cabeza. Es una manifestación de una emoción frustrante, ¿no? Que debemos, tal vez, orientar. Hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando nosotros eh, hablamos o queremos detener ese tipo de acciones, porque podrían tener reacciones inusitadas en los niños. Por ejemplo... Una respuesta visceral a una situación puede ser, en realidad, un mecanismo de supervivencia también. Porque nadie se va a poner a reflexionar si ves que un león te va a atacar, por ejemplo. ¿no? ¿Tiene razón de ser las emociones en ese momento? Claro, por supuesto. Una persona habla mal de otra y te enteras, y responder visceralmente te puede causar consecuencias, reflexionar, a veces es mejor que responder. Si alguien habla mal de ti, maestra, este niño está diciendo que yo soy tal o cual cosa. ¿No cierto? El niño responde visceralmente. ¿Cómo reacciona ese niño ante ese tipo de influencia? De la manera como él interpreta cuánto le afecta aquello que el otro niño o la otra persona está diciendo. Un vendedor quiere venderte un producto concreto que no está en tus posibilidades económicas, te emocionas y decides tomar el producto o la oferta sin valorar el tiempo, por ejemplo. A veces las emociones nos llevan a decir: ¡Oye, este televisor costaba 3 mil soles! La están vendiendo en 1,600. ¡Cómprala! Y adquirimos una deuda sin necesidad de valorar en qué términos, si tenemos las condiciones, cómo afectaría nuestro tiempo buscar dinero para pagar aquello. O de repente se presenta una gran oportunidad. Y porque simplemente no la valoramos, decimos, ah, no la tomo. Entonces, las emociones influencian mucho nuestras decisiones. Yo puse la imagen ahí del, del presidente de México, porque he podido ver muchas de sus entrevistas en las que le han hecho preguntas o le han provocado a tomar ciertas acciones, y él siempre ha tenido una actitud muy ecuánime, muy calmado, es un pensador... ¿No? Políticamente es un hombre aceptable, nadie le ha hecho perder eh, el control de sus emociones, ¿no? Es importante como adultos aprender a saber cómo nosotros interpretamos las acciones que están en nuestro entorno. ¿Cómo nos ayudaría a nosotros, eh, la verdad, eh, cómo podríamos nosotros ayudarnos a nosotros mismos a controlar nuestras emociones? La reflexión es una herramienta que nos ayuda a reconocer nuestras emociones y a tomar decisiones para poder actuar. La mayoría de personas no tomamos tiempo para reflexionar. Yo te hago una pregunta. Y una pregunta sincera. Quiero que tú lo notes ¿Por qué te lo pregunto. ¿Cuándo fue? Normalmente nosotros programamos nuestros tiempos durante el día. Algunas de ellas ya son rutinarias, como ir a la escuela, enseñar, dictar clases, preparar mis clases, este, tomar tiempo para revisar exámenes, tareas de los chicos, de mi clase, etcétera, etcétera. Pero te hago una pregunta. ¿Te has dado cuenta tú que tienes emociones que algunas de las personas que están en tu entorno te dicen que no son emociones muy adecuadas? La pregunta que yo te hago es, ¿has tomado tiempo para reflexionar en ti? No te olvides que la materia prima más importante para la realización profesional no está en el conocimiento que has adquirido en la escuela, no está en el título que tienes en tu, en tu, en tu gabán para decir yo soy un profesional, tengo el grado de bachiller o licenciado o magíster. El mayor valor que tú tienes que desarrollar o que tienes que tomar en cuenta, la materia prima más importante de la productividad emocional está en ti. ¿En qué concepto tienes de ti? Ayer yo conversaba con un amigo y le comentaba algunas cosas referentes a mis aptitudes, ¿no? Y le decía, yo soy una persona buena. Yo soy un buen profesional. Yo me considero un buen expositor. A veces decirlo Provoca una reacción negativa en la otra persona. ¿Qué se cree esto? No? ¿Qué se cree que es, que es a alguien o que, es, que, que, que se vale más que los demás? Yo no lo digo porque quiero compararme con los demás. No estoy diciendo que soy mejor que Fulano o Sutano. Estoy diciendo que yo soy bueno para esto o para aquello. No sé si alguna vez ustedes, las damas que están aquí, han dicho: Yo soy buena para la cocina. ¿No? A algunas les gusta cocinar, pues, y, y cocinan bien y tienen buen sabor, ¿no? Entonces, el hecho de reflexionar en ti mismo o en ti misma te va a permitir darte cuenta quién eres. Yo no me imagino a Boris Darmon caminando en la calle después de haberse tomado 12 botellas de cerveza y venir a dar una conferencia sobre valores, sobre ética y haberme mostrado borracho en la calle. Yo nunca he bebido, bueno, sí he bebido algunas veces, pero nunca he estado en condiciones... Eh, de, de, de, de descontrol por ejemplo en, mi, en mis acciones y en mis emociones ¿no? nunca he bebido quizás más de una, un vaso dos vasos de cerveza porque un amigo lo invitó en alguna ocasión un poquito de vino pero yo no me imagino una persona en esas condiciones entonces tomar acción para reflexionar en mí como persona si tú eres profesor por ejemplo en tu, y vives en una ciudad y trabajas en un barrio yo no te imagino a ti perdiendo la razón delante de tus alumnos y siendo un mal ejemplo en tu comportamiento emocionalmente hablando. Y después cuando vayas a las clases, de liga, muchachos, ustedes tienen que ser esa clase de personas, o sea, tú no puedes perder ese tipo de control o tienes que aprender a controlar tus acciones, pero para poder lograr eso tú necesitas valorar el espacio de reflexión que debes tener respecto de ti mismo. Es decir, tú tienes que aprender a hacer un espacio para pensarte. No estoy diciendo para pensar. Estoy diciendo para pensarte, para darte cuenta quién eres, cuánto te valoras, cuánto valoras tus emociones, qué tipo de emociones tú manifiestas. Si bien es cierto la reflexión no puede hacer todo, pero puede servirte como un componente inicial para empezar a reflexionar y hacer cálculos referente a tus acciones. La intuición, que es rápida, que a veces sin análisis, puede ayudarte también a, de manera posterior a actuar de manera inusitada en un momento en el cual tú podrías ser perjudicial para otras personas. La intuición también te puede ayudar a detectar algunas acciones peligrosas en tus estudiantes, en tus alumnos. Algunas cosas ya han manifestado ellos y que cuando ellos levantan la mano, con un lápiz en la mano, podrían dañar a otros niños. Y esas emociones descontroladas podrían ser leídas por un maestro que tiene una buena intuición. Pero para poder tener buena intu intuición, tienes que desarrollar esa capacidad. Es una capacidad emocional que te permitirá controlar algunas acciones que son por lo menos controlables en la medida de tus posibilidades. ¿Cómo te ayuda la inteligencia emocional a actuar controladamente y a tomar mejores decisiones? Tanto la emoción como la lógica nos ayudan a tomar decisiones positivas y podríamos ayudar a controlar nuestras emociones y también de las demás. Yo no sé qué te pasa a ti cuando tú... Si tienes un auto y manejas, y la otra persona te provoca a actuar de manera contestataria, ¿no? Me pasa normalmente a mí. Alguna ocasión he tenido algunas actitudes un poco, un poco, ¿cómo diría? Eh, con un poco de sátira, ¿no? Cuando alguien me insulta, yo me sonrío y le digo una buena palabra. Muy buenos días, señor, que le vaya bonito. Por ejemplo, aunque uno lo hace con el fin de, de provocar una, una reacción, este tipo en vez de insultarme, me está diciendo buenos días, que te vaya bien. Hay una cosa que sí sucede en mi, en mi cabeza que es importante tomar en cuenta. Cuando un taxista, por ejemplo, que está acostumbrado a pasar en las calles todo el día y toma una actitud de insultarme, yo me pongo a pensar, ¿este hombre tiene ya una actitud con, eh, conducida o construida en ese contexto? O de repente no ha conseguido el dinero suficiente para su familia y está frustrado, no ha conseguido los pasajeros que requería. Entonces hay que pensar también en las otras personas. Si entendemos de dónde parten nuestras emociones y empezamos a ser conscientes de cómo afectan a nuestro pensamiento y, con, y comportamiento, podemos comenzar a practicar cómo reaccionar a ellas y aprender a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. En poco tiempo sabrás cuándo escuchar a tus emociones y cuándo no, cuándo obedecerlas y cuándo no. Hay ciertas circunstancias en las cuales tú tienes que aprender a callar, pero cuidado, que callar puede provocar también una reacción y, y descontrolada en la otra persona. Por ejemplo, alguien te pregunta en tu casa, tu esposo o tu esposa te pregunta algo y tú no le contestas porque según tú no quieres pelear. La otra persona dice, ¿pero por qué no me contestas? ¿No? Y comienzan las reacciones a exasperarse. Es mejor a veces contestar de manera amable o dar la información que corresponde, porque podríamos descontrolar o desencadenar una cantidad de emociones que podrían ser dañinas o podrían afectar a la persona o a las personas que están en el entorno. Tener buenas emociones no es cuestión común. Hay que trabajarlas. Cuando constantemente nuestras acciones emocionales que tienen consecuencias negativas, no podemos echarle, o, o, o tienen consecuencias negativas, no podemos echarle la culpa al fracaso. Oh, es que yo soy una persona fracasada, nací en un hogar con mala suerte, por eso actúo de esa manera, soy una persona que constantemente vivo frustrada. El haber nacido en ciertas, con ciertas taras. No, es que yo tengo este defecto de nacimiento. Cuidado. Ya tenemos que aprender a conocer nuestras tendencias. Ya somos adultos. No podemos echarle la culpa a las cosas. No es que él me provocó. No, no, no. La provocación está, pero tú tienes la decisión de poder reaccionar favorable o en contra de ellas. Es importante entender que dentro de nosotros se gestan las emociones. Y allí tenemos que tener cuidado. Tenemos que hacer pequeñas pausas. Las pausas nos ayudan a pensar. Las pausas nos ayudan a, a entender por qué debo contestar, cómo debo contestar o qué es lo que debo hacer para controlar una situación. Si yo veo que las situaciones de mi entorno son totalmente peligrosas, mejor hay que evitar. La evitación puede ser la manera como podemos controlar las emociones. Es importante conocer y analizar el proceso racional y emocional que implique cada una de nuestras acciones. Es necesario analizar las acciones de nuestros niños o de nuestros estudiantes o de los padres y preguntar o indagar qué es lo que están provocándolas. No juzguen las cosas simplemente por el hecho de ver lo que ves. ¿Ok? Tienes que tener mucho cuidado. Muchos de nosotros somos muy interpretativos, interpretativos concluyentes. ¿Qué quiero decir cuando digo interpretativo concluyentes? Vemos algo e inmediatamente decidimos, eso es eso. Ya, eso es la persona. Somos calificativos concluyentes. No trates a esa persona así, porque inmediatamente vas a ver lo que te va a contestar. De repente tú tratas a esa persona de esa manera y después dices, no me contestó a mí. Ah, seguramente contigo tiene más cuidado que conmigo. No, es que tenemos que entender cuál es muchas veces la provocación o cuál es el impulso que está, estamos dando para que esas emociones puedan ser manifiestas de la manera como son. Hay que tener mucho cuidado, eso, hay que reflexionar. Durante toda nuestra vida vamos construyendo nosotros una concepción de nosotros, de cómo interpretamos el entorno y de la manera como el entorno nos afecta o nos dejamos afectar por ello. Ellas pueden alejarnos de nuestras metas. Si nosotros no sabemos interpretar adecuadamente nuestras emociones, no reflexionamos en ellas, ni sabemos cómo controlar las que vienen de afuera, pueden incluso desviarnos de nuestras metas y terminar sin lograr todo aquello que hemos querido lograr en la vida. Debemos considerar que el control de las emociones se lleva a cabo con el objetivo de entender y controlar las emociones en las que una persona generalmente se puede ver expuesta en su día a día y que generan respuestas por parte del cuerpo hacia ellas. Hay que controlarlas en función de cómo nos vemos afectadas por lo que está en nuestro entorno. En el día a día, vamos más o menos dándonos cuenta qué cosas nos afectan y qué cosas no. Si yo le preguntara esta, esta mañana a alguno de ustedes, me gustaría que lo escriban, ¿qué es lo peor que le afecta de las acciones de los demás? Y le, usted considera como algo totalmente dañino para usted. A ver, escríbalo en el chat. ¿Podríamos escribirlo? Por favor, vamos a tomar unos minutitos para poder escribir algo. Usted tiene en el chat ahí. ¿Qué es lo peor? En una sola palabra. ¿Qué es lo peor que hacen los demás y que a usted le provoca ¡ay! una situación así descontrolada? A ver. Escríbalo. ¿Están conmigo? Yo no los puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver a mí. ¿Alguien quiere escribir? ¿Alguien quiere escribir? ¿Qué es lo que hacen los demás y que a usted le afecta? Yo voy a escribir la mía, ¿ok? Eso. O de repente conversemos. Prenda su micrófono y, y díganos. Que ellos sepan lo que le molesta a uno y lo hace sin importarle cómo me afecta, ¿ok? Muy bien, Diego. En este caso tú lo puedes controlar. Porque si eso que te molesta ellos lo siguen haciendo de manera constante. Tú puedes controlar y decir, bueno, ven de adelante, no me va a molestar. Ya sé que ellos actúan de esa manera. ¿No? Para mí la decide Ana dice la hipocresía. Muy bien. La hipocresía es un sistema de, eh, psicológico de protección. La gente no te quiere mostrar su real dimensión o, la, o lo que realmente es. Y muchas veces actúan de esa manera porque no quieren mostrarte realmente quiénes son. Son personas malas, tienen actitudes inadecuadas, entonces la hipocresía es una manera de tapar aquellas cosas malas. Ahora, si ellos tapan las cosas buenas y se muestran malas contigo, también son hipócritas, solamente es, posiblemente tienen unas ganas de molestarte. ¿no? Cuando botan basuras en las calles y gritan a los que hacen limpieza diciendo que para eso se les paga. Es verdad. Generalmente hay personas que no valoran que los municipios hacen una labor importante en limpiar. Dice que es mejor no ensuciar que limpiar. Es correcto. La desidia para mí es uno de los problemas mayores. La desidia es una actitud de desconocimiento de la necesidad de hacer algo para resolver algo. A veces vemos algo que está mal, tenemos la capacidad de poder hacerlo, resolverlo, y no lo hacemos. Y eso tiene que ver mucho con la concepción emocional que nosotros damos o la manera como interpretamos y nuestras emociones se manifiestan de esa manera con acciones que no resuelven los temas que están en nuestro entorno. Permítanme mostrarles dos puntos de vista. Generalmente las personas con intereses personales que tienen influencias sin control son personas convenidas, o sea, actúan convenidamente. Las personas de convicción o convencidas buscan el bienestar sus emociones son controladas por el razonamiento. Normalmente las personas convenidas duran mientras se tiene lo que se quiere. Es decir, son personas que actúan mientras están tratando de conseguir lo que buscan. No tienen solidez porque solo les interesa el momento. Son emocionales y poco racionales. Son reactivas cuando no consiguen lo que quieren. Acusan a otros cuando no consiguen lo que quieren y atacan. La persona actúa sin reconocer su valor anterior, solo reacciona a lo situacional con acciones viscerales, momentáneas y reactivas. Generalmente las personas convenidas, las personas que solamente quieren para sí todo, son egoístas, son volubles No se puede confiar en ellas. Son malos, malos líderes. Son personas que si te unes a ellos, generalmente terminas en el fracaso. Las personas con convicción, que buscan el bienestar de todos, sus emociones generalmente son basadas en el razonamiento. Están basadas en el análisis racional equilibrado. Toman responsabilidades sobre sus decisiones. Comprenden que solo él es capaz de tomar el rumbo y de enmendarlo si se equivocó. Es comprensivo integralmente. Comprende las circunstancias, las personas. Analiza a los demás de manera asertiva y positiva. Trata de no provocar malestar a los demás, trata de resolver las cosas antes de que sucedan. Y es sostenible en el tiempo, pues sabía o supo o sabe cómo son las cosas, no las esquiva con argucias ni excusas, que linda con lo estúpido. Generalmente el estúpido es una persona desubicada, en cambio una persona convencida, que cree, lo que, lo que hace. Es una persona emocionalmente estable, confía, se puede confiar, es un buen líder. Si te unes a ellos, generalmente son personas que te llevarán al éxito. Tienes que preguntarte quién eres, siempre. ¿De qué puedes hacerte responsable? ¿Qué acciones? ¿Qué emociones? ¿De qué tipo de acción vas a tomar, vas a hacer antes, durante y después? de que eres capaz de actuar de manera que decides actuar. Es importante saber que yo actúo por una razón, que influencia dentro de mí, que son mis emociones, mi razonamiento. Pregúntate si valoras a las personas y sus experiencias, porque ellas te permitirán llevar acciones y emociones de tal modo que no afecten a los demás. No solamente porque eres familiar de alguien, simplemente por ser un ser humano. Por ejemplo, algunos tenemos acciones muy bonitas hacia los animales. Cuidamos de ellos porque los vemos personas, de seres que, que necesitan de nuestro cuidado. Nosotros tenemos la capacidad de protegerlos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los seres humanos? Porque no valoramos las emociones de los demás, las experiencias de los demás. Pregúntate si estás dispuesto a cargar con el muerto. Es decir, ser responsable con lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pregúntate si tienes control de tus emociones y para poder tener control de tus emociones debes considerar algunos temas importantísimos. Por ejemplo, que el control emocional te puede ayudar a mejorar, a dar mejor solución a los problemas. Que el control emocional te ayudará a disminuir el desgaste psicológico y te va a permitir hacer frente a las dificultades que aparecen en el día a día. Tú tienes que aprender eso. Si tú controlas tus emociones, te permitirá controlar tus sentimientos. Tus emociones van a estar bien orientadas. Generará potencia a tu autoestima. Te valorarás a ti mismo. Vas a ser una persona sostenible. Cuando te sientas vulnerable, no te sentirás en desventaja sino más bien utilizarás eso para poder crecer como persona. El control de las emociones da a la persona una sensación de autonomía, de seguridad, así como de percepción del control de la situación. Controlar las emociones es una, una, una, un asunto racional que te permite darte cuenta quién eres, dónde estás, en qué situación, de las condiciones y las circunstancias en las que te encuentras. El control de tus emociones va a estimular las relaciones interpersonales. No te vas a evitar, no te vas a esconder, te vas a involucrar. Y por supuesto, como todo, el control de tus emociones mejorará el rendimiento de tu persona en diferentes ámbitos, ya sea en el laboral, en el académico, en el relacional, porque el control de las emociones te ayudará a ser mejor persona. Y si tú eres una mejor persona, serás un mejor profesional. Tus frutos serán agradables. No te olvides que un buen árbol, puesto en una buena tierra, produce buenos frutos. Y eso es lo que nosotros queremos al presentar una conferencia como esta. Que tú tengas buenos frutos en tu trabajo, en tus relaciones y en todo lo que hagas en tu entorno. Espero que esta conferencia de esta Mañana haya ayudado a algunos de ustedes a poder reflexionar un poco de cómo trabajar aquello que es sumamente importante, no solamente para el desarrollo profesional, sino también para el trabajo con niños o con personas que están en mi entorno. Si soy un directivo, soy un líder o tengo relaciones con mis padres de familia, de mis aulas y también con mis alumnos o una relación conmigo mismo que es sumamente importante para poder desarrollarte como persona y lograr los objetivos que te procuras cada día en, tu, en tus actividades programáticas. Eh, si hay alguna pregunta, yo puedo contestar ahora las preguntas que ustedes tengan. Vamos a abrir ahora la sala. Pueden prender sus cámaras y sus micrófonos si ustedes desean hacer un comentario o alguna pregunta respecto a lo que acabamos de hablar. Adelante. Doctor Boris. Adelante, Diego. Una... Buenos... Buenas... buenos días todavía. <ríe> eh, yo tengo una pregunta. Eh, en cuanto a de repente ya más o menos nos da algunos alcances de cómo manejar nuestras emociones, me eh, disculpen, pero quizás también quisiera saber... Eh, hay momentos donde a veces por impulso, o sea, uno no puede controlar esas emociones. Eh, quizás haya algún ejercicio, algún tipo de eh, actividad que podemos realizar para poder controlar esto. Repíteme la pregunta, por favor. Eh, lo que le decía, si sí, es que en el momento de repente donde estemos rebalsando nuestros límites, habrá algún ejercicio para poder, digamos, tranquilizarnos o algo. ¿Límites en qué sentido? Eh, por ejemplo, o sea, como lo que escribía, ¿no? Que las personas sepan que a mí me gusta algo, por decir, este no me gusta que hagan comentarios despectivos de las personas. Uh -huh. Y a veces eso me hierve mucho la sangre hasta el punto de que ya no puedo controlarlo, ¿no? Cuando lo adecuado sería este, controlar esa emoción, ¿no es cierto? En realidad, lo que tú tienes que aprender es que tú tienes que esperar siempre de las personas acciones, no como las que tú quieres, sino como las que ellos las interpretan. Si tú tienes reconocimiento respecto de eso, es muy sencillo. Eh, yo te voy a comentar, estuve en una reunión donde nos juntamos cuatro amigos a comer, y uno de ellos inmediatamente comenzó a hablar de otras personas que él interpretaba que eran, de alguna manera, mis enemigos. Eh, y él me preguntó, oye, ¿te acuerdas de fulano y de tal? Sí, sí, claro que sí, me acuerdo. Y lo dije de manera muy agradable. Y él me dijo, imagínate que este tipo hizo tal cosa, habló mal de ti. Yo me puse de pie y le dije, mira, hemos venido acá para comer, no para hablar de personas que supuestamente para ti son mis enemigos. Ellos no son mis enemigos porque yo no soy enemigo de ellos y no los considero como tal. Si tú crees que son, tus, son mis enemigos y por eso puedes hablar mal de ellos delante de mí, me parece una manera inadecuada y una falta de respeto a esas personas y a mí que tú hables mal de ellos cuando ellos no están presentes. Ah, pero no te enojes, no, no estoy enojado, simplemente estoy diciendo que la conversación aquí está inadecuada porque estás hablando de alguien que, según tú, son mis enemigos, según yo, no lo son, y por tanto no quiero saber nada de ellos, no me molesta. Así que ni me incomoda que sean mis enemigos, o según tú, que no me quieran. Así que tranquilo. O sea, cuando tú ya esperas que las personas normalmente acostumbran a tomar ese tipo de actitudes, no debe molestarte. Si te enerva, es porque estás descontrolado y estás entendiendo de que esas acciones no las puedes controlar. No están en ti, están en los demás. Por tanto, no puedes tener control sobre ellas. Es como si te enojaras porque llueve. Tú te enojas porque llueve, pero el agricultor dice, ¡qué maravilla! ¡Por fin llovió! O sea, las percepciones de las personas referente a las acciones externas son distintas, están basadas en experiencias, en la manera como me beneficia o no me beneficia, la manera como yo interpreto las cosas que están en el entorno. Si a ti te enerva que alguien hable mal de otras personas, no debería hacerlo, porque tú no tienes control sobre ellas. Debería enervarte que tú hables mal de otras personas. Eso sí debería enojarte. ¿Por qué? porque allí sí tú puedes controlar y no lo estás controlando. ¿No? Muchas gracias, doctor Boris. ¿Alguna pregunta más? Eh, bueno, doctor, buena, eh, ¿cómo se llama? Eh, yo tengo una, una idea, no, ahorita en este momento que está viendo la mente, en el caso de que hemos visto que esta pandemia ha sacado a flote muchas emociones que muchas personas no sabíamos ni que teníamos ni que existían en nosotros. No, creo que el encierro y todo eso ha generado también eh, que, que nosotros tengamos eh, emociones eh, negativas, ¿no? enojo, ira y todo eso. Entonces, eh, yo quisiera saber cómo podemos hacer para co controlar también eso, para poder en, en nosotros. ¿no? Es algo de nosotros que sí podemos, que, nos damos que a veces no nos damos cuenta y actuamos impulsiva, eh, impulsivamente. Entonces, ¿cómo, pues no sé, usted qué nos aconsejaría? De el encierro, tener, eh, el encierro es, es lo peor para un ser humano. Lastimosamente no lo entendemos cuando hablamos de las aves. Yo tengo más o menos unas 16, este, eh, ¿cómo se llaman estos loritos australianos? Y los tenemos en jaulas. Nosotros no entendemos para los demás. Para nosotros sí. Si a nosotros nos pusieran en una jaula durante siete días. ¿Cuál sería nuestra actitud? Entonces, el hecho de estar en casa, encerrado, sin poder salir por una pandemia como la que tenemos, ha provocado situaciones que eh, intuitivamente hemos interpretado como frustración. Y la frustración generalmente produce lo que produce un globo cuando tú estás comenzando a inflar, a inflar, a inflar, a inflar, en un momento explota. La frustración es como el aire dentro de un globo. Si tú pones mayor aire, mayor cantidad, va a explotar. Entonces, ¿cómo controlar la frustración? Entendiendo la situación. El, una de las cosas que yo aprendí con el doctor Zimmerman en una clase que yo recibí en, en Santiago de Chile, en la Universidad de Santiago de Chile, es que nosotros no nos hemos dado cuenta. Así de simple. Y tú, y tú me preguntarás: ¿dado cuenta de qué? Darnos cuenta. O sea, darnos cuenta significa enterarme de lo que sucede en el entorno. No nos hemos dado cuenta que el ser humano es gregario, que el ser humano es social, que el ser humano le gusta relacionarse con los demás, que el ser humano es una persona que, que le gusta darse, que, que, el, que el ser humano es un tipo que, que no puede vivir solo. O sea, no nos hemos dado cuenta de esas cosas. Entonces, Pero sí nos hemos dado cuenta... Que la única manera de castigar el error, el mal comportamiento de una persona, es encerrarlo. ¿Por qué las personas, cuando el juez dice, usted tiene una sentencia de 20 años, sufrimos? Porque fuimos hechos para ser libres. Tú no vas a encontrar, si tú miras el globo terráqueo, tú no vas a ver ni arriba, ni a los costados, espacios cerrados. No existe. Nosotros caminamos por las calles porque están abiertas. Nadie puede caminar por la, encima de las casas porque no tenemos la capacidad. Pero si en el mundo no habría casas, todos caminaríamos por la superficie de la tierra. No nos hemos dado cuenta de eso. Los seres humanos somos, por naturaleza, libres. La libertad es lo más preciado que hay. Me vas a perdonar lo que voy a decir. Yo soy un hombre que tiene también un pensamiento político. Pero el Perú eligió que el Estado controle sus propios beneficios. Y le ha dado al Estado el poder para controlar su libertad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pensamiento como el pensamiento cubano o venezolano, donde, donde el Estado debe promover mi sueldo, debe promover mi comida, Debes decir qué cosa deben aprender mis hijos, estoy equivocado. Es entregarle mi libertad a otros, a un poder que no tiene nada que ver necesariamente conmigo, quizás con él como líder de ese poder, de ese pensamiento, pero ese pensamiento es retrógrado. Entonces, ¿qué pasa con las emociones cuando son controladas por otros sistemas? ¿Quién ha dicho en el, en el mundo que es el Estado quien tiene que preocuparse porque el COVID no me contagie o sí me contagie? Entonces, como el Estado tiene el control, me encierra. Me pone dentro de mi casa y me dice, no salgas. El Estado debería darme las pautas de cómo ser libre y tener control para no contagiar. Esa debería ser la actitud del Estado. O sea, enseñarme, no controlarme. En los países donde no se controló, donde no se encerró a las personas, a menos muertes. ¿Por qué? Porque se enseñó a las personas que el asunto de cuidarme es un acto de decisión y de responsabilidad individual y no del Estado. ¿Quién ha dicho que el Estado tiene que preocuparse por mi salud? El Estado hace hospitales para atender a las personas que no cuidaron su salud. ¿Cuántos hospitales se construyeron en los últimos 20 años en el Perú? ¿Tres? ¿Cuatro? Ok. ¿Cuántos hospitales tenemos en el Perú? ¿40, 50? Muy bien, qué bueno. La pregunta es, ¿cuántos centros de prevención de salud el Estado ha construido? Ninguno. No existen. ¿Por qué? Porque el Estado solamente se preocupa de las consecuencias de mi descuido. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿Qué tengo que hacer yo como persona? ¿Dejarle a otros que decidan por mis emociones? No. Yo tengo que trabajar en mis emociones. Yo tengo que utilizar mi propia libertad para elegir qué es lo que quiero ser y hacer. Porque lo que soy, eso voy a hacer. Yo no permito que el Estado, derecha, e izquierda, como se llame, controle mi vida. Al contrario. El Estado debe ser un promotor de abrir los espacios de libertad. Ustedes son profesores igual que yo. Y elegir a Castillo no fue una buena decisión, porque Castillo no tiene capacidad, no es profesor realmente, es una persona que no tiene capacidad para gobernar. Y todas las decisiones que va a tomar van en contra de mis emociones, van en contra de mi libertad porque él quiere determinar el sueldo que debo, que debo tener, él quiere determinar si debo hacer empresa o no, él debe, él debe determinar si el gas me debe llegar desde camisea o lo puedo comprar en Chile o en, o en China. O sea, él quiere decidir por mí todo, eso no es correcto. Entonces yo produce en mí una frustración, porque me siento emocionalmente castrado. En otras palabras, sin productividad. Entonces todo lo que me produzca encierro, me produce frustración. Y esa frustración se manifiesta en mis emociones. Entonces, yo no debo permitir que eso suceda ni en mi país, ni en mi entorno, ni en mi familia, ni en nadie. Entonces, las emociones ahora controladas por el encierro producen frustración y esas frustraciones se han manifestado en los hogares. En los primeros 90 días de la, de la pandemia, hubo más de 600 niñas y niños desaparecidos. O se fueron de la casa o alguien los maltrató o alguien los mató. O sea, fueron cosas increíbles. Entonces, nosotros tenemos que aprender a controlar los sistemas que nos controlan o que nos encierran dentro de un sistema de tal modo que nos producen frustración. Yo no permito que nadie tome decisiones por mí. Me revelo. Y me revelo bien fuerte, porque no debe, no quiero. He aprendido a mis 60 años que la única perso persona que puede decidir sobre mí, mis emociones, mis acciones, soy yo mismo. Nadie. Tú puedes darme el consejo que tú quieras. Yo puedo escucharte las veces que tú quieras. Pero mis emociones, de las cuales yo voy a manifestar, son solamente responsabilidad mía. Si esta situación me frustró, yo debo controlarlas. Nosotros hemos experimentado con mi esposa, teníamos una casita pequeña, con un solo cuarto, una salita, una cocina. Ahí hemos vivido 77 meses, 210 días. ¿Y cómo hemos tenido que vivir ese momento de frustración? Ha sido una situación muy seria, muy difícil. Hemos tenido que aprender. Entonces es importante aprender a controlar las emociones pero para controlar esas emociones, tengo que aprender qué tipo de emociones yo tengo, con las que cuento, y qué circunstancias externas están provocando. Si yo reflexiono en ellas, voy a aprender. Supongamos que uno de ustedes es declarado por el juez y tiene que ir 10 años a la cárcel. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner a llorar dos o tres días o vas a llorar 10 años? Yo conozco una persona que entró a la cárcel y salió 30 años después con dos doctorados, y salió con 10 especializaciones. O sea, el encierro fue para él una, un gran, una gran bendición. Un gran suceso en el conocimiento. Tú decides. Tú tienes que interpretar las cosas que están en tu entorno y ver cómo quieres que esas cosas te afecten. Para eso tienes que tomar buenas decisiones. Muchos de nosotros no hemos tomado buenas decisiones. Miren ustedes lo que ha pasado en Puno. 87% apoyó al presidente que él determine una política de Estado en el Perú. Hoy solamente tiene un apoyo del 37%. ¿Qué significa eso? Fueron emociones que se manifestaron convenidas porque tenían un beneficio que iban a recibir. Como no recibieron el beneficio, no lo tienen ahora. Un amigo me decía, amigo, hemos ganado, estamos contentos, ahora vamos a tener trabajo. Hace dos semanas me llamó y me dijo, estoy decepcionado. Todo lo que me han prometido no ha sucedido nada. Entonces, las emociones están en función de nuestras experiencias y la interpretación que le damos a esas experiencias. Están en función de nuestras conveniencias o nuestras creencias, de la manera como nosotros queremos lo que queremos y cómo lo conseguimos o de la manera como creemos que sucederán las cosas. Es muy importante. No es tan simple. Es un asunto un poco más complejo. ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde se puede eh, controlar? en la reflexión. Es importante que enseñemos a nuestros alumnos y nosotros también que aprendamos a reflexionar. Tomemos pausas en la noche, en el día, en algún momento del día. Pausas para reflexionar en aquello que nosotros necesitamos aprender. ¿Alguna pregunta más? O algún comentario. ¿Cómo le ha ayudado? Yo le pregunto a usted. ¿Alguien quiere comentar esta, esta mañana para terminar? ¿Cómo le ha ayudado esta charla para que usted pueda ahora tomar nuevas acciones, mejorar en su sistema de emociones? ¿Quiere alguien prender su micrófono y contarnos? Díganos algo. ¿Está Lourdes con nosotros? Adelante Lourdes, prende tu micrófono y podemos escucharte. Eh, su micro está sí, desactivado Ahí está. sí, sí, muy buenas tardes mire, yo es, debo confesar que estoy invitada y agradezco a la colega que nos invitó y me parece realmente eh, interesante pero no con un cliché sino realmente interesante el tema de las emociones ya no es de manejo puramente psicológico el tema de las emociones hoy en día tiene una relevancia al en un enfoque sociológico, y usted lo acaba de poner de manifiesto, ¿no? Es como estas emociones eh, están afectadas, son modificadas por el contexto y por el entorno del ser humano. Y me parece que deberíamos, en lo personal, bueno, eh, entender bien el sentido de estas emociones y la trascendencia que tiene en toda, en toda nuestra comunidad sociedad, ¿no? Entonces, este, es importante lo que usted manifiesta, ¿no? Es que debemos sentirla y aprender a educar esas emociones. Desde, desde mi percepción, creo que es importante esa educación emocional, que todos tenemos que apuntar a, a iniciarlo, ¿no? Entrenarnos. Solamente de, de, de ello va a depender que y vamos en, una, en, un, en un entorno mucho más saludable mentalmente, ¿no? Entonces, eh, yo le quería agradecer. Ingresé un poco tarde, pero realmente estos minutos para mí han sido sumamente valiosos para reformular y para revalorar el tema de, que usted está tratando. Muy Me voy a poner en mi canal, Boris Darmon, canal en, en YouTube, y lo vas a poder ver completamente. La conferencia de esta mañana. Una cosa interesante que tú acabas de decir y acabas de reafirmar es que los entornos tienen efectos importantísimos en nuestras emociones. Solamente es importante recapitular que los entornos no determinan mis emociones. Lo voy a decir de otra manera. No deberían determinar mis emociones o no deberían necesariamente provocar reacciones negativas. ¿Cómo voy a tamizar, cómo voy a pasarle por el sedazo de mis consideraciones para que las cosas que sucedan en el entorno no afecten de manera negativa a mis emociones? A través de una interpretación positiva, valorativamente positiva, sustentada en cómo aprovechar aquello que aparentemente para unos es negativo para mí puede ser positivo. Por ejemplo yo pasé por una experiencia económica muy difícil durante la pandemia mi negocio se quebró ¿en qué sentido a algunos le podría afectar? una persona puede agarrar una pistola y se quita la vida en cambio a mí me provocó desarrollar otras habilidades. Yo trabajé, otra, otra experiencia que tuve fue hasta el año 96, yo trabajé en el, en el Perú muy tranquilamente, trabajaba para una institución religiosa, me voy a Estados Unidos y mi profesión no tiene valor, no puede desarrollarse allá. Aprendí a hacer miles de cosas, carpintería, cemento, concreto, a poner mayólicas, a poner piso de madera, Aprendí a hacer trabajos en drywall, aprendí a, a limpiar la nieve, aprendí mecánica. O sea, las situaciones del entorno no necesariamente tienen que provocar en las personas cosas negativas. Y me gustó lo que tú dices, que tiene, esos efectos sociológicos tienen efectos sobre nosotros. sí, solamente que nosotros controlamos en qué dirección. Y como tú mencionaste la palabra aprendizaje, exactamente es eso la reflexión. La reflexión sirve para aprender. La reflexión te permite valorar los pros y los contras de las cosas. Una persona, por ejemplo, que tenía, qué sé yo, un, un, me contó este, este señor, tenía una compañía de, de refrigeración, tenía como 10 empleados, su compañía se cerró y ahora tiene una compañía de taxis y tiene horario como para poder ir a casa cuando quiere y hacer el taxi cuando quiere. O sea, miremos las cosas no necesariamente como provocaciones hacia lo negativo, hacia lo reactivo, hacia lo visceral. Como dices tú, aprender nos permitirá desarrollar ciertos, ciertas acciones valorativas en favor de lo positivo que podemos hacer. Cuando era niño, muchas de las cosas que mis padres me prohibieron me provocó Aprender cosas que no hubiera aprendido si no hubieran tenido esas prohibiciones. Aprendí, por ejemplo, que el alcohol es tan malo que yo no puedo beber alcohol. Aprendí que fumar es tan malo que puede destruir mi salud. y Nunca he fumado. Entonces, aprendí muchas cosas. Esas prohibiciones muchas veces me ayudaron a entender ciertas cosas. Pero las prohibiciones como tal, tácitamente prohibición, sin una intención de informar, de ayudar a la reflexión, no sirve. Y si sirve, será por alguna circunstancia positiva que la persona ha podido encontrar o buscar como vía de escape. Pero hay que tratar, ya que somos docentes, de ayudar a los niños que por alguna razón, sus padres o nosotros, ejecutamos una prohibición para poder controlar o evitar una situación peor, entender que al lado de esa prohibición debe ir un aspecto eh, legible, entendible, explicativo, positivo que hay que dar como parte de la información para poder ayudar a construir una sociedad que sea mucho más positiva. Es importante tratar la parte sociológica de nuestras emociones para la toma de decisiones, porque como tú mencionas y yo lo mencioné también, mucha gente por, conven por conveniencia vota o apoya un pensamiento o una acción de alguien y no se da cuenta que realmente lo que debe conseguir en la vida no es tanto porque elige a alguien, sino porque él toma la decisión de hacer aquello. Las cosas que se consiguen en la vida, si tú quieres ir a pescar, tienes que buscar una, una lienza o una soga, ponerle un anzuelo, un empate, o como le llaman aquí, una carnada, y tirar el anzuelo al mar. Pero si otro lo hace por ti, tú nunca valorarás lo que significa hacerlo por ti mismo. En la vida y en la política, en la parte social, los maestros tenemos que entender que no es el Estado el que tiene que determinar mi sueldo, sino mi propia capacidad, sino mi propio emprendimiento. Yo soy docente como ustedes, tengo un doctorado en psicología educacional y tutorial, pero decidí hacer mi propio esfuerzo, mi propio emprendimiento, porque me di cuenta que nadie puede decidir por mí lo que yo tengo que lograr. Y para eso están mis emociones, para darle sostenibilidad a aquello que quiero para poder procurar lo que desee. Si tú eres maestro y solo estás como maestro y dedicas solo tu tiempo a ser maestro, excelente. Pero la vida no solamente te enseña a ti a ser maestro en el aula, sino a ser maestro en la vida. Enseñarte a ti mismo a aprender otras maneras de conseguir tus recursos, de lograr éxito en la vida, de lograr otros objetivos. Yo tengo un curso sobre emprendimiento para policías. En estas próximas semanas estaré en el Cusco. ¿Cómo enseñarle a hacer emprendimiento a un policía que solamente puede ser policía? ¿Cómo enseñarle emprendimiento a un maestro que solamente sabe ser maestro? Si ustedes quieren una charla, ustedes son damas, yo les puedo enseñar. Mi esposa es una eh, administradora de colegios que ha trabajado 17 años en colegios y ella ha hecho su propio emprendimiento. O sea, es importante que este tema de las emociones nos conduzcan a buscar maneras de ser felices, pero no solamente porque alguien determina sobre mí una oportunidad, sino porque yo también puedo crear la oportunidad. Así que, Ani, te comprometo allí para que tú puedas este, juntar a tus maestros y puedan aprender alguna manera de hacer otros emprendimientos y también buscar la oportunidad que la vida nos da y que nuestras emociones no nos lleven a la frustración, sino a la apertura, a la, al bienestar, a la felicidad que tanto queremos para nosotros, para nuestros docentes, para nuestros niños y para los padres de familia. Gracias por invitarme esta mañana. Espero haber llenado las expectativas que ustedes tenían a través de esta charla. Bueno, doctor eh, Boris, agradecerle en nombre de los alumnos que estamos haciendo prácticas ¿no? del trabajo social de la Universidad Católica Santa María. Eh, agradecerle por siempre estar usted dispuesto para ayudarnos en todas las charlas que preparamos, en las actividades que realizamos. De verdad, es un gran apoyo y siempre sus ponencias nos dejan una gran enseñanza. Muchas gracias, de verdad, de parte de mis compañeros, de los papitos, de todos los amigos de trabajo social. Muchas gracias, doctor. Excelente. Muchas gracias a ustedes y espero que tengan un hermoso día y que esto les ayude a crecer, sobre todo, que es nuestro gran deseo. Muchas gracias, doctor. A ustedes, por su tiempo. Que Dios los bendiga. Este mismo gracias, programa doctor. va a estar en el canal Boris Darmon, canal en YouTube. Lo pueden buscar ahí y lo pueden compartir con otras personas.